Esto, ¿vale? Voy a grabar esto, de hecho. Vamos a probar, chicos, vamos a hacer un vídeo de probar la sensibilidad máxima que se puede en Fortnite menos por una cosa, en la zona sin uso. ¿eh, <risa> te voy a denunciar por lo de hoy. ¿Por qué? O sea, los potenciadores no, vale, los potenciadores no se ponen. Buah, esto al máximo, esto también quieres que lo ponga al máximo. Esto es una, esto es una locura. Esto es una locura. Ahora eres plan. Esto no puedo, vale, esto no puedo ponerlo porque tengo el mando roto. Pero Bueno. Bueno. Mira comodito. Bueno, voy a ir a un sitio tranquilo para habituarme un poco a la sensibilidad, ¿vale? Ja, ja, ja, ja. la que se viene. Ja, ja, ja, ja. ¿Dónde caen? Vamos a ir a un sitio tranquilo Vamos a caer en un sitio tranquilo Ni ninja usa esa sensibilidad <ríe> La madre que la parió, boludo Dios mío Estoy dándole, mira, suavecito, suavecito Mira, mira, suavecito Suave, suave Porque se queda corto? <ríe> ¿Te imaginas? Me rusea a Wolf y le hago yo ¡Pum, pum, pum! Y le... Quiero saber cómo se construye con esto Bueno, y cómo se dispara, o sea en lo de disparar con esto, a saber acá hay bots, ¿verdad? Voy a caer en en este sitio que nunca caí <ríe> 200... Ay, ay. ay, no le doy ni al cofre Vamos a darle suavecito Bueno, yo estoy acostumbrada a ver sensibilidades rápidas, así que puede que me acostumbre, ¿eh? A ver esto... ¿Yo? ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué es esto? <risa> <risa> Chicos, hay alguien en el aire, hay alguien en el aire ¿Dónde está? ¿Dónde está? <risa> ¿Dónde está? <risa> ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a dar yo una No, es imposible Ese, Esa... Pa, pa, pa O sea, tengo que ir así O sea, pa Chicos todos los tiros con ¡Pum! Eso. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero! Pon la más baja! No, no, no, no, se dijo Un vídeo Nosotros le hicimos un reto, ¿no? ¡Joder! Del vídeo, con la mayor sensibilidad del mundo En plan, con la más rápida del mundo Y se puede hacer más rápida, creo Porque tengo el mando roto, pero Sabéis, ya creo que esto es el máximo que se puede hacer Guau, wow. o sea, esto es increíble. Lo siento, chicos, si marean un poco, pero es que. ¿Sabéis esto? que Si os marea, decírmelo. Velocidad al X5, velocidad al X5 y al 100% en apuntado. O sea, esto es lo que pasa por poner la sensibilidad más alta del pinche juego. O sea, esto es alucinante Oh, vean, vean, vean. Bueno, por lo menos ya tenemos vídeo para YouTube Que se, se me, no se me había ocurrido nunca Ryan, un mono a la derecha. ¿Cómo? ¿Un mono? ¿Dónde? <risa> ¿Dónde está el mono? Me ha costado apuntar a la derecha, eh Hostia, que, que pensaba que era un tío el pescado Esto va a costar Un poco, un poquito ¿Te imaginas que gana la partida? Si gano la partida con esa sensibilidad Se suscriben un millón de personas al canal Ni Wolf y ni, ni Ninja sus tiempos nadie lo hace Esto es un gran reto Saluda eh. con y me la eslavo. Yo ni me la eslavo Saludo O sea yo, lo que me refiero es, ni Lolito hace ni Lolito hace estos estos retos, ¿sabes? Es imposible Hay que hacer más retos de esto, pero con visitas Ay, broma, broma. Pero hay que hacer más retos de esto, ¿eh? Pa, pero mira esto, o sea, es que... Todos son un poroto ante esa sensibilidad Yo soy este construyendo Lolito ya no estremea ni hace videos en sé. YouTube. Este es Gente en Arena. Pregunto. Madre Cinco de Dios. Cinco vueltas en el aire. <risa> en 0.0. <.0. risa> es que yo flipo garilla. Qué guapo. Está guapo. Tengo que darle muy suavecito al mando. Muy suave. Pero muy suavemente. ¿Y si haces un video con todas las opciones del juego al máximo? Ya me entiendes. Sirve para cubrirte rápido, XD. ¿Cómo que la.? ¿Cómo que la, Está al máximo todo, Yamilei. Está a todas las opciones al máximo. No sé a lo que te refieres. ¿Y si sale la de borrar cuenta? X, de X, de X. H, vale. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo que si sale la de borrar cuenta? ¿Cómo? Un helicóptero, chicos. Ryan, el camionero, Danix. <ríe> ¡Ey, tú! ¡Me patá! Ven para acá, que te meto una galleta. Fusil de casa. ¿Cómo tiene que ser esto? Le doy en el aire, chicos, le doy... 36 en la cabeza. Muy poco. Oh, la edité bien, eh. Ojo, al gato. Se me hace corto. Editar una escalera. Luego ponte la más baja. Venga, venga. Luego el vídeo con la sensibilidad más baja. Fuah. También para YouTube, eh. Es que esto es increíble, o sea, va a ser imposible. O sea, ganar una partida con esto es imposible. ¿no? O sea, si alguien lo hace, te lo juro que me suscribo ya a su canal. Lo manda a Cuenca. ¡Lo ¡Oh, no! Sí, o sea, me cubro súper bien, ¿sabes? Lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. ¿Cómo le da? Jugando con el modo Chicos, lo mato. Este, el modo daltónico no afecta mucho ya. Lo tenía puesto. Hace tiempo. No, me merecía la kill. Decidme que sí me merecía la kill. Me merecía la kill, porque tenía un basoka. Si no iba a tener un basoka, lo mataba. Si no iba a tener vaso, lo mataba. Pero habéis visto, le he dado un francazo estando en el helicóptero y le he dado un escopetazo y dos balas de, de ráfagas. Jujuju, lo mataron. Un modo altónico muy. Venga. Hacerlo todo mínimo. No, esto va a ser imposible. Esto, esto, prefiero todo al máximo Yo que todo al mínimo. Una skin que te he dado dos videos para tu canal. jajaja ja, ja. ¿Cómo que me ha dado? Y luego con la sensibilidad predeterminada. <risa> Tres vídeos para YouTube ya. <risa> Loco. ¿Qué es esto? Buah, chaval, esta sí que es la más lenta, pero.. Vamos Es que esto no va a ser normal No tengo multiplataforma O sea Estoy jugando con otra gente de PC Ah, te refieres que no No, no, pero no voy a ponerlo de multiplataforma núcleos porque En plan, tarda más en cargar la partida y pasa A ver, chicos. Madre mía. En este vídeo. Después otro sin madera. <ríe> que te relajes. Vamos a hacer varios vídeos. Esperarse un momento. En este vídeo, chicos, vamos a probar la sensibilidad más baja de todo el mundo. La sensibilidad Después del. Después otro sin picar. <ríe> <¿De> calle. <ríe> lo sé, ya lo sé que estoy jugando con gente de PC. A ver. En este vídeo. Después otro sin caminar. <ríe> ¡Que te calle en la boca! <ríe> que pesado! Vamos a tener la sensibilidad más baja, ¿vale? Mirar. La sensibilidad más baja de todo el juego. ¿Cómo se hace eso? Pero si se no se me puedo mover. Es imposible. Es imposible. Qué velocidad, por Dios. Es... No puedo mover la cámara. ¡Es flash. Vamos. Ahí Estamos. ¿Cómo puedo jugar con solo gente de mando? No, si eres de PC no puedes. Eh, tengo un vídeo de cómo hacerlo, mod, Si te vas a mi canal. Y pones, ¿cómo quitar a la multiplataforma te sale? Mira, mira. Vamos. ¿Dónde caes, ¿Dónde? No sé, no puedo ver. Quiero morir lo antes posible para acabar con este sufrimiento. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vale. Tengo que darle perfecto, es que es imposible, o sea. Dios, prefiero la sensibilidad más rápida del mundo Que la más lenta Se tan frescos los 60 FPS Nice <risa> Tengo que ir caminando de lado <risa> Vamos Vamos vamos. Y si apunto Va más ra No, va igual de rápido No Después otro sin mover la cámara. Como, es, que, es que esto es igual que no mover la cámara Dios, de AS4 Es más fácil Con los de PC Después, otro sin abrir cofres. Que te caí en la boca, ya no crees <risa> Después me lo dices. Se ve fresco el juego. Se ve muy fresco el juego, eh. Después, otro sin tocar el agua. Que <risa> de calle! ¡Ojo! Después, el otro sin match. ¡Ojo! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No! Después, otro solo con armas de jefe. No puedo mover la cámara. Es imposible. Es imposible. De verdad, F, por este vídeo, eh. Un, un vídeo que dura un minuto, pero... F. De verdad, <ríe> qué malo, tío. Te mato, Thanos. <ríe> ¿Querés que suba este vídeo pegado al otro pues o...? Fácil por los PC. Pero que prefer... qué prefieres. Cállense un momento. Que te calles. ¿Prefieren este vídeo por separado o junto con el, la accesibilidad más...